Se ha aprobado en la Junta de Gobierno local el último trámite para la inminente firma con el Ministerio de Hacienda del convenio del que venimos disfrutando desde hace ya algunos años. Son dos millones y medio para la ciudad de Córdoba de subvención y lo que hace este ayuntamiento es justificarla a través de las distintas actuaciones que hacemos en los barrios. Sabéis todas las actuaciones que tienen que ver con Mi Barrio Córdoba, las actuaciones de mantenimiento de firme y algunas inversiones puntuales, todas ellas de la delegación de Infraestructura. Los presupuestos generales del Estado se firmaron muy tarde y, por lo tanto, el trámite administrativo que lleva parejo la firma de este convenio, se ha trazado eh, este año concretamente. ¿Qué hemos hecho desde la Delegación de Infraestructura? Adelantarnos a todo eso y de justificar poner en ese listado de 36 actuaciones todas las que hemos ejecutado y pagado a lo largo de todo este año. Antes de que termine el año, esas 36 actuaciones estarán prácticamente culminadas y a fecha de hoy aún antes de firmar el convenio, podríamos justificar mañana mismo el 90% de esas inversiones. Pero es que es más, las que ese 10% restante lo tenemos ya ejecutado y facturado, lo único que hace falta es pagarlo. Con lo cual entendemos que no tenemos por qué tener ningún problema para la justificación, a pesar de que van ya los tiempos muy apretados, lo que hemos hecho ha sido trabajar por adelantado. Así que... Hoy se termina el trámite por parte del ayuntamiento, queda un pequeño trámite que queda pendiente con el Ministerio de Hacienda, inmediatamente se firmará e inmediatamente se justificarán esos dos millones y medio que se quedan de cara de las arcas municipales porque nuestro objetivo desde la delegación y nuestro objetivo desde el equipo de gobierno era que efectivamente eso pudiera ser así a pesar de la tardanza de los presupuestos generales del Estado.